La información fue ofrecida este viernes por el alcalde de Alex Díaz, quien aseguró que trabajarán para lograr tener una ciudad limpia. Nosotros, pues, acabamos de adquirir, como ven ustedes, varios motocarretas que se suman a los demás motocarretas para seguir con los puntos limpios, tratando siempre de concienciar a la gente que no nos pongan basura en el frente. La ciudad amanece totalmente limpia, pero hay algunas personas que todavía. Necesitamos pedirle reiteradamente que no nos pongan de su basura cuando abre su negocio, cuando eh, en el centro de la ciudad eh, pues, tienen en su casa alguna, algún desperdicio que ya se ha recogido. Por lo que siempre en la noche, en todo el centro, eh, y estamos hablando desde la Luperón hasta la Bienvenido, todo el casco urbano y las entradas, eh, pues tienen que estar totalmente limpia por lo que estos que están acá en motocarreta vienen a buscar lo que la persona que muchas veces sin conciencia colocan después de haber estado limpia la ciudad, de manera que estos puntos limpios que el Ayuntamiento y Dominicana Limpia eh, patrocinan, eh, estamos tratando hasta que la gente tenga conciencia, que el, todo quede impactado de manera limpia para poder seguir siendo la ciudad más limpia de la República Dominicana, como así estamos tranqueados. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.